De emprendedoras, empresaria, organizan hoy su almuerzo con motivo del Día de la Mujer Internacional, la Mujer Trabajadora. Y aquí realmente hay muchas mujeres luchadoras, trabajadoras, y realmente, pues, hay mucha cosa. Eh, muchos años que ya se formó y se unen todas, y yo siempre digo que se da tanta alegría ver tantas personas unidas y ayudándose unas a otras, que yo creo que ese es el éxito de, de REN y así, si nos ayudamos todas, todo será mucho mejor, porque si no nos ayudamos nosotras, a ver, porque del hombre se dice que ningún lobo muerde a otro lobo, pero las mujeres tampoco nos tenemos que, que morder una a la otra. Miria, como presidenta, cuéntame un poquito cómo ha sido organizar hoy esta conversación hola buenas tardes pues como todos los años y ya lo venimos haciendo desde hace mucho desde 2009 celebramos el día de la mujer día internacional de la mujer trabajadora me gusta recordarlo porque es verdad que esto es extensivo a todas las mujeres y se ha hecho ya extensivo a todas pero nació, nació con este objetivo el de dar visibilidad al esfuerzo que hace la mujer trabajadora y como no como no, lo hacemos siempre... ...en compañía de una mujer ejemplo... Eh, ...con nosotras tenemos hoy a Lourdes Muñoz... ...es directora comercial del grupo Dani García... ...es un placer y un privilegio... ...y ese es el objetivo... ...dar visibilidad a grandes mujeres... ...para que todas sepamos cómo seguir un gran camino". Qué es bonito estos eventos porque además sirve de New Working en el cual nos damos tarjetas y bueno, tú qué haces? Tú tienes esto, ah, pues yo me interesa, dame la tarjeta, que te voy a llevar. Y realmente que no lo encuentras eh, normalmente y aquí pues tenemos de todo, ¿no? Porque dentro de la socia casi tenéis de todo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que REM nació con el objetivo de fomentar sinergias sinergia gente empresas si, si aparecieron cuatro o cinco mujeres que además iban a eventos de otras asociaciones empresariales eh, mixtas y no se encontraban integradas eh, a lo mejor no porque no las integrasen sino porque ellas mismas necesitaban hacer todo un recorrido e ir evolucionando hasta el papel que rem tiene hoy no de 115 empresarias empoderadas eh, que trabajan juntas, que se recomiendan, que el, al final hacemos, nos hacemos marketing unas a otras y que vendemos los productos de las demás porque sabemos que lo hacemos todas bien. Entonces, un poquito ese es el objetivo de REM. Lourdes, te voy a ti también contarnos un poquito porque a tu larga, tu larga experiencia profesional, que son muchos años trabajando, nosotros te conocemos casi desde que empezamos también, Lourdes, te y te habrás encontrado con todo tipo. Así que me gustaría, aparte de que me hables un poco de cuál va, en qué te vas a basar eh, para esta ponencia, también como ejemplo, dificultades que te has encontrado a lo largo de tu carrera profesional. Sí, bueno, la verdad es que bueno, me voy a enfocar un poco en lo que, en lo que se trata de, de, de, bueno, de festejar... ...que es el Día de la Mujer Trabajadora... ...y bueno, explicar un poco mi carrera profesional... ...y cómo he llegado hasta el sitio en el que hoy me encuentro, ¿no? Voy a ser muy sincera... ...no sé si realmente a todo el mundo le va a gustar mi sinceridad... ...y voy a contar, seguramente, sí, voy a contar todas las caídas o no caídas... ...que haya podido tener por el camino y creo que van a sorprender bastante... ...yo creo que me muevo en un mundo muy masculino, el cual me encanta... ...y bueno pues es mi verdad y yo la voy a contar... ...porque creo que las verdades ayudan... ...para que la mujer crezca y se ponga en su lugar... ...cada día mejor... ...yo me siento feminista pero no soy radical... Eh, ...yo creo en la igualdad, muchísimo... ...pero en la igualdad de oportunidades... ...entonces... ¿Alguna deseado? anécdota que te haya ocurrido?... ...porque en un mundo de hombres... ...alguna anécdota seguro que tienes que contar... ¿Alguna anécdota que me haya pasado?... ...pues mira... Eh, ...en contra de mi persona nunca, pero nunca... ...que es una de las cosas que quiero resaltar... ...que me muevo en un mundo muy masculino y solo he encontrado apoyo... ...pero sí me ha pasado que a mí me ha salido la vena femenina... ...y a mí sí me ha salido el género... ...por ejemplo en uno de nuestros eventos que son muy conocidos... ...que son a cuatro manos... Eh, ...bueno pues viene pues, el chef, ¿no?... O ...el chef estrella del restaurante para celebrar... ...cocinar con Dani... ...y suelen venir por sus acompañantes... ...y yo cogí un día y como eso va por, por apellidos... ...y los mandé todos a hacerse las uñas y el pelo... ...y resultó que uno de los acompañantes no era mujer... ...era un hombre, entonces el hombre me decía... ...yo encantaba hacerme las uñas... ...pero es que no me las hago nunca, no me apetece... Uh -huh. ...entonces fíjate que ahí fui yo... ...la que tenía la, la mentalidad corta... ...la mentalidad poco abierta... ...de no, de no abrir y, y de irme a una... ...actividad demasiado femenina pensando en el acompañante... ...y no, y no pensar que podía irme a, a un mundo más abierto... ...que no significa que, se, que los caballeros no se los hagan... ...que se las hacen, pero a ese señor en concreto pues no le apetecía. Fantástica, la verdad que un ejemplo... Eh, ...a mí me gustaría decirle a Lourdes que todas somos ejemplo ...porque eh, a mí también me pasó, cuando yo llegué aquí dije... ...bueno yo soy una profesional normal corriente, ejerzo, ejerzo mi profesión y no me parece tampoco quisiera nada especial pero después de estar aquí tantos años trabajando con mujeres, te das cuenta que todas tenemos una vida que otras muchas repiten y que a veces sí que te ven como referente, sí. entonces eh, todo ejemplo es, es válido y a todas nos hace aprender, así que es un privilegio tenerla aquí. Muchas gracias, para mí es un placer Muchísimas gracias a vosotras y que sigáis tan geniales como hasta ahora y siempre pues apoyándonos la una a la otra claro que sí que esos son los pilares así que muchas gracias enhorabuena gracias bueno aquí miriam recibiendo a esa vez entrado a begoña que bueno también como hemos visto en san pedro los eventos de marbella apoyando estos días a la mujer aunque fue el día 8 pero que es que todos los días no es no es que solamente sea un día no, exactamente todos los 365 días del año son los nuestros es, eh, la red de emprendedora, porque yo sé que tienes conocimiento de ella y como mujer, eh, ¿qué valor eh, te parece? Bueno, pues exactamente, pues me encanta porque da muchísima visibilidad a través de la red de, de emprendedoras de Marbella y San Pedro, y la verdad es que, pues bueno, es muy importante la labor que están haciendo. Bueno, Isabel, eh, yo sé que has estado también estos días, eh, incluso has hablado en el micro, pero fíjate, la, no sé cuánto, cuántos socios tenéis 115 socias y 4 o 5 Empresarios colaboradores. Sí, además es una, una asociación de mujeres que, como sabéis, hace bueno, pues una gran labor. Tienen unas prioridades importantes, como es el día de la brecha salarial. Además, son pioneras en este municipio, con, con bueno, unas ponencias eh, magníficas este año, además, tocando esa sostenibilidad en la economía circular tan importante eh, a la hora de, de trabajar esa brecha salarial y volver o a sea, trabajar todos en ese reciclado nos pareció un tema muy muy interesante como siempre sí que nosotros desde la delegación tanto begoña como yo agradecer eh, las iniciativas agradecer a miriam que siempre cuenta con nosotros y sobre todo la implicación con la delegación de la mujer y sí, se termina con la lacra que hoy mismo hemos escuchado las noticias de que otra mujer que le ha matado al marido con un tiro bueno es tremendo si sí, hay un papel un papel importante por parte de toda la sociedad porque lo más grave, quizá, en una, por supuesto que una, una víctima más, pero lo más grave es que la, casi el 90% de las víctimas no ha denunciado y esa es la, la concienciación, esa es la, la campaña que tenemos que hacer, o sea, el silencio es el peor enemigo de la violencia de género. Eh, todos el entorno, las familias, amigos... Tenemos que ayudar a la mujer a que denuncie, tenemos que dar el paso de denunciar nosotros una situación que, que podamos conocer. Y eso es lo único que nos va a, a, a, a, a facilitar que podamos bueno, pues, eh, darle la protección y los recursos para que bueno, no, no tengamos que hablar de víctimas mortales. Bueno, yo creo que ellas pues, lo han dicho todo, pero yo recalcaría que es muy importante la formación. Si no queremos que esta lacra siga, la formación que le tenemos que dar a nuestros hijos eh, tiene que ir encaminada a que estas cosas no ocurran más. ¿no? Y no solo desde las instituciones que hacen un trabajo magnífico, y es verdad que la mayoría de ellas ya eh, están eh, muy concienciadas, invierten mucho en ello desde la familia. Es fundamental. El principal papel lo tenemos, además las mujeres, porque aún seguimos teniendo en nuestra mano gran parte de la educación de nuestros hijos. Somos el referente, en la mayoría, en la mayoría de los casos, y por supuesto nosotras somos los que debemos educar a nuestros hijos en valores para que esto no vuelva a ocurrir. Desde el Bienestar Social que lleva Bigoña, ¿estáis trabajando para ello? Exactamente, estamos trabajando, porque es verdad que es una pena, y sobre todo como dice Miriam, desde pequeñitos somos nosotras responsables de, de, de ese cambio. Yes. Gracias. La igualdad entre hombres y mujeres, que para ello, como siempre digo, necesitamos a los hombres para que nos pongan en la sociedad, en aquel sitio en el que nos merecemos, que es exactamente igual que ellos, equiparados al mismo nivel. Hoy es un día, como digo, de, de alegría en el que vamos a compartir con muchas mujeres empresarias de Marbella y animo a todas aquellas mujeres que quieran emprender que lo hagan, que hay muchísimas ayudas para ellas y, y foros como este también permiten eh, crear sinergia entre las empresas, que es lo que tenemos que hacer las mujeres, crear sinergia entre nosotras para, para salir adelante y, y ser personas de futuro. tardes, ¿qué tal? Feliz todas de celebrar el Día de la Mujer, juntas, fantástica mesa, nos han organizado hoy en el Hotel San Cristóbal, muchas gracias a nuestra prisión de hoy. Eh, bueno, con otro año más, volvemos a celebrar este gran día para todas nosotras, mujeres emprendedoras, trabajadoras, que nos unimos para conocer nuevos ejemplos de grandes mujeres que trabajan todos los días por hacer una sociedad mejor. Y, bueno, lo hacemos como siempre, en compañía de otras muchas, en compañía de las instituciones. Gracias, Isabel Tintado, por estar aquí. Begoña Rueda, también delegada ambas, una de Marbella y de San Pedro. Gracias, María García, responsable de Ciudadanos, delegada de Ciudadanos, aquí en Barbella. Como no, a nuestras siempre compañeras de asociaciones eh, de Apimespa, tenemos aquí a Ana, como siempre, gracias. Gracias, Ana. Y gracias, Cristina, también una virtual en <ríe> nuestros encuentros. <ríe> feliz de tenerte aquí, como siempre. Gracias, Cristina. Estoy feliz. Eh, y como no, pues nuestra mujer de hoy, Lourdes Muñoz. gracias. por estar aquí, gracias por acompañarnos. Directora comercial del Grupo Dani García, este año ha sido premiada por la Sociedad Gastronómica andaluza. Es un privilegio tenerla aquí. Tengo que decir que fue Ana Porras, de Yo no Soy Mujer, la que nos habló. Muy bien, de, ellas, de ella y tengo que agradecerle siempre su colaboración. Ya tuvimos a Ana hace dos años con nosotras, que también nos contó su magnífica experiencia. Y bueno, no me voy a alargar más porque creo que lo interesante es escuchar al orden. Gracias. Lourdes. Lo primero era que dar las gracias, para mí es un honor, la verdad. La verdad es que, como decía, este años he tenido la suerte de recibir un premio maravilloso. Llevo un 2020 que, que estoy muy contenta y alucinada también un poco a la vez, entiendo que eso también es porque demuestra la edad que tengo, porque ya tengo una experiencia, tengo un currículum y, y bueno, estoy súper agradecida de estar aquí con vosotras y celebrando un día como, como el Día de la Mujer Trabajadora. Yo sé que el Día de la Mujer Trabajadora es el día 8 de marzo y que bueno, pues eh, hay que celebrarlo todo, se celebra cualquier día, se celebra hasta... ...el día de los chupetes, o sea, el día internacional de todo... ...pero yo creo que el día de la mujer trabajadora es todos los días... ...no creo que sea solamente un día... ...pero bueno, sí que está bien que, que haya un día que nos, que nos haga... ...un poquito más de, de visibilidad... ...esto es un, un argumento que yo antes no tenía... Yo sé muy bien por qué Ana Porra os aconsejó que fuera yo la persona que quisiera hoy, ser era otra mujer trabajadora, porque ya desde hace un poquito el tema de la visibilidad pues lo sentía desde el sentimiento de la defensa. Pensaba que el tema de visibil poner visibilidad a mi trabajo era como si me tuviera que defender ¿no? por ser mujer y, y profesional, pero ella, ella me hizo razonar sobre ese tema y me hizo comprender que no, que tenía un valor, ...lo que es mi currículum y mi profesión... ...todo lo que he conseguido en mi trayectoria profesional... ...que es un poco lo que vengo a contaros... ...y que era un ejemplo para otras mujeres... ...que no era una autodefensa... ...sobre todo porque no me he sentido atacada... ...creo que muchas de las cosas que os voy a decir... ...os pueden contradecir... ...y nunca mejor dicho porque mi jefe hay una cosa... ...que defiende en su cocina que es una cocina de contradicción... ...y yo creo que estoy... ...una persona también bastante contradictoria en el mundo... Eh, ...mujer, en el mundo de la defensa... ...yo me siento muy feminista... ...porque lo soy... ...pero yo no soy radical... ...yo no creo ni en el blanco ni en el negro... ...creo en el gris... ...yo creo que hay que defenderse... ...hay que hacer visibilidad... ...aquí estoy haciéndolo... ...aunque esto no es lo que sea lo mío... ...lo mío es la parte de atrás... ...la venta, la operativa, los camiones... ...y todo lo que haya que trabajar... ...pero si sí hay que dar ese pasito... ...para que el resto... ...que no tiene esa posibilidad... ¿no? O que no tiene las mismas posibilidades... ...para desarrollar su función profesionalmente... ...pues que les ayudemos... ...yo no creo en la cuota yo creo en la igualdad siempre que existan las mismas igualdades de posibilidades además yo tengo una cosa maravillosa que es un niño al cual no quiero que ese feminismo radical le cierre las puertas porque sé que es un niño que merece la pena y que puede llegar muy alto aparte que también considero que toda la aportación que nos pueda hacer la parte masculina al mundo de la mujer siempre nos ayudará muchísimo para darnos mejor cuenta un poquito más de, de en qué cometemos el fallo para no tener esa visibilidad, esa igualdad o esas posibilidades que ellos tienen. Pues yo digo, es una opinión muy, muy personal, de hecho os voy a contar mi verdad tal cual, o sea, porque mi vida profesional no arranca, porque yo arranqué muy profesionalmente de queriendo dedicarme al mundo de la hostelería, arranca por amor. Yo decido que tenía un novio que me encantaba, que estaba estudiando hostelería y justo cuando cumplimos los 18, yo ya había terminado, ya hace, bueno, perdón, 18, no, 19, porque un año repetí. Porque me cogió, el, me cogió la Expo 92 en Sevilla, 16 años, me lo pasé pipa, no estudié nada. Entonces decidí que repetía, pero me lo pasé muy bien. Entonces con 19 años, cuando ya hice, eh, terminé co hice mi, mi selectividad y ya estaba para entrar en lo que era la Universidad de Turismo, pues mi chico en aquel momento estaba estudiando hostelería y se va de prácticas al País Vasco y yo, pues yo dije, ah, pues yo también, yo me voy a verle me fui a verle en aquel momento mis padres tenían un menú del día, yo vengo de una familia muy humilde, una familia trabajadora, una familia que para salir adelante, a pesar de que mi padre es electricista, pues se ve la necesidad de montar un, un menú del día muy básico, un menú del día en un polígono industrial en el Cerro del Águila, que es un, un bueno yo es que soy sevillana, una, un barrio de trabajadores de Sevilla, ...donde lo, lo monta para dar de, de, de comer o de merendar... ...o bueno, para atender a lo que son los panaderos... ...de nuestra buena aventura... ...por lo que era un horario además muy difícil... ...porque era de 5 de la mañana a 5 de la tarde... ...a las 5 de la mañana cuando mi padre levantaba la puerta... ...de ese restaurante... ...bueno restaurante, menú del día... ...o cafetería... ...ahí se servía carne, mechas y bocadillos... ...como si no hubiera un mañana... ...entonces bueno, a mí me coge en ese momento... ...que ya había tocado hostelería con ellos... ...ayudando en casa porque no quedaba más remedio... si que quería seguir estudiando y mi pareja decidió irse al País Vasco, entonces pues yo me voy por amor, me parecía un verano fantástico eso de irme al País Vasco y descubrir cosas nuevas y cuando llegué allí me lo pasé tan bien que me quedé sin dinero y entonces pues me dijo mi chico, oye que están buscando prácticas de, de, de extras para Martín Berasategui para hacer bodas y eventos y tal, y ah, pues, yo voy a apuntar y me apunté y bueno pues les gustó tanto mi trabajo que me quedé todo el verano con ellos haciendo extras y participando con ellos en todo lo que eran bodas y eventos. ...cuando llega septiembre me toca bajarme y yo no me quería bajar... ...yo me lo bueno, estaba pasando muy bien, yo había descubierto toda la libertad... estás ...con tu pareja, en un sitio, con dinero... ...y yo le dije a mi madre que yo, no me, que yo no me bajaba... ...y mi madre me dijo, pues muy bien, pues te corto el grifo... ...y digo, pues córtalo... <risa> entonces me cortaron el grifo económicamente... ...porque mi madre en aquel momento quería que yo siguiera estudiando... ...ella ya sabía lo que era la hostelería, una hostelería muy dura... ...imaginarse lo que es abrir a las 5 de la mañana un bar... ...y cerrarlo a las 5 de la tarde... ...cuando ellos además no venían de este mundo y entonces pues ella era un poco una manera de obligarme a que yo siguiera con mis estudios yo le prometí que iba a seguir estudiando pero no lo hice me metí en el mundo del martín Brazategui, en aquel momento era el grupo martín Brazategui. y entonces empezamos a trabajar yo empecé a trabajar la carta, en lo que eran los eventos y al poquito me subieron a la carta la carta del tres estrellas michelin eh, no había pasado ni tres semanas habría cursal que es un gran centro que ellos tienen en el centro de san sebastián muy dedicado al mundo de los eventos ...y me ofrecen pasarme a Cursal como segunda metre... ...y yo les dije que sí... ...me fui a Cursal como segunda metre... ...y al mes me pusieron de metre en Cursal... ...yo tenía en esos momentos 22 años... ...22 añitos... Eh, ...bueno, aquello fue una locura... ...o sea, tuve que cambiarme el, calor del, el color del pelo... ...porque me decían que no imponía nada... <risa> ...que se me veía muy niña... ...me tuve que poner mi hacha... ...como flequillo, toda de negro... ...taconazo... ...culpa de que desde entonces llevo tacón a todos lados... Porque, claro, imaginarse que mi cuadrilla de camareros eran el triple de edad de la que yo tenía. Y además, yo era muy chiquitita, como sigo siendo, muy pequeñita y encima mujer con 22 años. Me costó, me costó imponerme, pero ellos me ayudaron mucho. Yo quería resaltar una cosa que antes de que se me vaya a olvidar, yo vengo de un mundo muy masculino, el mundo de la alta gastronomía, ¿vale? Y yo tengo mi opinión personal sobre esto. Eh, cuando mucha gente me pregunta por qué no hay mujeres en el mundo de la alta gastronomía. Yo digo, perdona, creo que estás muy equivocado, sí las hay, sí que las hay. Lo que pasa es que no todas queremos ser cocineros, yo quemo las tostadas. Y me acaban de dar un premio que reconoce mi labor para engrandecer lo que es el turismo y la gastronomía en Andalucía. Pero no cocino, organizo y hago otro tipo de actividades... ...para que eso ocurra... ...no tienes por qué ser cocinero... ...para resaltar la gastronomía... ...o, o el turismo de tu, de tu... ...bueno en ese caso de tu localidad ¿no?... ...entonces yo vengo de un mundo muy de hombres... ...un mundo muy masculino... ...donde siempre he estado rodeada de hombres... ...y siempre me he sentido muy cómoda... ...yo no, no puedo decir lo contrario... ...por eso digo que... ...mucha gente piensa lo mejor... ...o espera de mí que yo diga... ...cuéntame... ...aquella vez que te pusieron el pie... ...pues hija es que no me lo han hecho... ...¿qué voy a hacer?... ...pues tuve la suerte... Es verdad que soy una persona que tiene mucho carácter y entiendo que a lo mejor también eso hizo que, que nadie se atreviera a hacérmelo, no lo sé, pero no me ha ocurrido, todo lo contrario. Y si hay menos mujeres con visibilidad en el mundo de la gastronomía, desde mi particular opinión personal, es eh, porque el mundo de la gastronomía eh, para nosotras ha empezado a ser atractivo más tarde. Cuando nosotras nos incorporamos a la, a la, al mundo laboral, eh, todas queríamos ser médicos, doctores, abogadas, notarios, y la cocina no era atractiva, o por lo menos no era lo que más resaltara. En estos momentos la cocina sí es un top, la cocina sí es una representa a tu, a tu zona, de hecho, todas creo que sabéis que Dani García es embajador de Marbella, y no solo embajador, sino hijo predilecto, que hace poquito le acaban de dar el, el premio. Entonces, claro, ahora sí que gusta ser cocinero, entonces, claro, pues ahora nos cuesta un poquito más estar en, en, en esa cuota, que estamos todo el tiempo mirando, ¿no?, de, de hombres y mujeres. Entonces, eh, yo tengo un mundo muy, muy masculino, donde el hombre tenía mucha presencia, pero a la vez la mujer también, porque yo no sé si sabéis que en el País Vasco, la sala, que es donde yo empecé, es matriarcal total. O sea, en el País Vasco es muy raro ver camareros, casi todos son camareras. De hecho, a mí las personas que me enseñaron fueron Garbiñe y Oneca, la mujer... ...de Andoni, Luis adurido dos estrellas Michelin... ...y Martín Melasatiki, tres estrellas Michelin... ...que eran las metres y las cabezas... ...alguna una de ellas sobre todo... ...financiera de los locales... ...lo que pasa es que para la foto... ...en ese momento tocaba el cocinero... ...me parece muy bien que, que eso empiece a cambiar... ...que se vean que dentro de la gastronomía... ...hay otro tipo de actividad... ...y en el momento en que nos demos cuenta que decir gastronomía, es decir, también jefes de comunicación, es decir, jefes de recursos humanos, organizativos, directora comercial como soy yo, a empezarán a aparecer todas esas mujeres que en estos momentos no tienen visibilidad, pero que las hay. Hay una casa, de la cual yo soy fan, pero fan total, que es el Celler Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Pues el pilar del de, de, Celler de Can Roca es su madre. Esa persona es la, posa, la parte más importante que tiene el Celler lo que pasa que bueno, el momento, eh, ella es una persona que se mantuvo lo que es en el menú del día, que dan de comer a los trabajadores y sus hijos tomaron, porque solo tenía hijos, la mujer no tuvo no tuvo niñas, tomaron todo lo que era la parte de, de la gastronomía, pero es que están casados con mujeres que tienen unas cabezas que ya, ya quisiera más de uno, o sea ahí está Ana Palle por ejemplo que es la mujer de Joan Roca, no solamente profesora de la universidad, y catedrática en turismo de Girona, sino que además acaba de abrir un, un, un, un hotelito que le se llama Hotel, el Hotel Cacao. Y es una familia donde yo creo que se representa muy bien el por qué, ¿no? Pues, pues porque la mujer no ha tenido esa visibilidad, porque yo creo que estábamos como muy encerrados en la gastronomía, de que el gastronómico era ser cocinero. De hecho, yo a mí cuando me dieron el premio, bueno, yo tuve dos facetas cuando me dieron el premio. Por un lado, es mi día a día... ...de entender que yo como directora comercial... Y, ...y aparte me dedico a organizar los eventos del Grupo Dani García... ...tengo la suerte de organizar siempre muchos eventos... ...que yo los conozco a ellos de manera interna... ...o sea, yo... para mí Ferrán es Ferrán, ¿no? no Ferran Adrià o Jordi o... ...yo tengo una familiaridad con ellos muy distinta... ...cosa que muchas veces me hace perder el norte, ¿no?... ...de con quién... De con, ...bueno, del valor de las cosas... ...de hecho cuando me dan el premio... ...me poco como... ...vale... Pues mando un premio, pero no me había dado cuenta de la importancia quizás del premio, porque todas las personas que componían esa sociedad gastronómica, para mí es mi día a día. Fernando Guidogro, eh, Rosa, Rosa Baño, otra mujer maravillosa de la gastronomía, pero es que es directora de comunicación, tampoco es cocinera. Pero no puede ser, o sea, ahí no podéis tener mejor representante, por ejemplo Rosa Baño, que a día de hoy res, eh, dirige Castillo de Canera, ha sido directora de comunicación de Coca-Cola muchos años entonces claro que existen, lo que pasa es que a lo mejor teníamos el, el rol cambiado o la, o la manera distinta de explicarlo y bueno, explicado un poco ya el aspecto femenino y cuál es, cuál es mi opinión os cuento eh, mi carrera profesional en el sentido de cuando arranco en Martín Berazategui, arranco con mucha suerte porque es cuando arranca uno de los mejores congresos más importantes que ha habido en este país que se llamaba lo mejor de la gastronomía y arrancó pues a lo grande conociendo a gente como michelle graf michelle Brass, Robuchon, grandes grandes figuras del mundo de la, de la gastronomía y mi papel de ahí era un poco lo que sigo haciendo a día de hoy yo era metre pero se me da una parte de responsabilidad de organización interna de, organi de ayudar a organizarme con ellos de cómo hacer una cosa cómo hacerlo cómo hacer llegar a esa persona hasta la ciudad cómo volar o sea se me se me va un poquito más la lo que es la responsabilidad estuve seis años mi pareja, que luego me casé con él, que no, no me equivoqué, gracias a Dios, <ríe> cuando me fui al País Vasco. Mi pareja, que es, que es muy sevillano y muy andaluz, ya estaba con la añoranza. Y un día, yo no sé si sabéis que bueno, en, en el País Vasco los supermercados más conocidos pues son el Eroski. Un día en el Eroski, cuando estábamos haciendo la compra, de repente veo un CD de Papá Levante. Y digo, ¿esto qué es? Y dice que he hecho mucho de menos Andalucía. Digo, nos tenemos que volver porque si tus gustos musicales empiezan ya por aquí, es que estamos muy mal. O sea, era tal la añoranza que tenía que ya llegó un punto en que o nos íbamos o su cabeza se iba a perder. Entonces, bueno, yo me vuelvo en contra de todo lo que, lo que él quería porque yo estaba a gusto, estaba integrada. De hecho, por la mañana iba a clases de euskera, daba clases de castola. La gente flipaba con mi acento sevillano mezclado con el euskera y nos reíamos mucho y me vuelvo, me vuelvo y ya había conocido a Dani en ese congreso, primer congreso mejor de la gastronomía y me ofrece irme a trabajar con él a tragabuches. Yo co llevo con Dani trabajando 18 años, creo que 19, lo que pasa es que esto es como la edad, me voy quitando. <risa> sí, 19, 19 añitos. Y bueno, empiezo como metre en aquellos momentos tragabuches tenía una estrella Michelin, quería más, por eso el tema de mi incorporación, porque le faltaba un poquito en el tema de sala, eh, Dani empieza a, a despuntar pero tampoco era lo que es a día de hoy y entonces pues también le ayudaba con comunicación bueno nada, organizaba la agenda para las entrevistas, mandaba un par de fotos tampoco nada del otro mundo y cuando ya eh, le dan la segunda, Dani quiere un poquito más quiero más, más, más la propiedad no estaba dispuesta y nos mudamos a Marbella, lo que era Don Pepe al mudarnos a Don Pepe yo justo me quedo embarazada y ese tema os lo quería explicar yo hice mi contrato embarazada de cuatro meses y yo no lo oculté y ni la empresa en esos momentos Ormelia ni mi propia empresa que en ese momento era Dani porque era con la persona que me marchaba, nadie dudó que mi embarazo de cuatro meses podía suponer ningún problema para desarrollar lo que era mi, mi trayectoria profesional con ellos. Digamos, ...yo recuerdo perfectamente de estar saludando al presidente de Sol Melial, ...y que os voy a contar, el niño de repente le da por sacar la mano ahí... ...y, y que se me deforme la tripa y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? <risa> ...esto no era bonito, se supone... <risa> ...pero bueno, en ese sentido, yo además que os puedo contar cosas positivas... ...porque, ya os digo, hasta el punto de que a mí me cambian el contrato... ...estando embarazada, ya de cuatro meses... ...y justo el, el restaurante abría en agosto y yo cumplía en agosto... Lo que pasa es que, bueno, como dice mi madre, yo tengo prisa para todo, incluso hasta para parir y el niño se me adelanta. Nace siete mesinos y nace en junio. Entonces pues tuve la suerte de que hubo un par de meses ahí que me lo hizo un poco más fácil, un poco más fácil solo. Y hay una parte que os quería contar, que es la parte negativa, que es la parte donde a mí se me ha dado más tralla, donde yo he sufrido más y he llorado muchísimo, que es la madre, las mamás de los compañeros de, de cole de mi niño. Esa mamá que te dice, pero tú todavía no te habías enterado que era carnavales, pero tú no te vas a quedar para saludar el autobús cuando se vaya a, a, a la excursión. No, yo abría la puerta y le decía al niño, baja, baja, baja, que me tengo que ir. Entonces, fíjate que yo en un mundo masculino como el que me encuentro en la hostelería, donde me encuentro la parte que me hace llorar, esa es la parte de la mujer y sobre todo, peor todavía, es la parte de lo que es la maternidad, ¿Vale? o sea, no me la encuentro profesional tampoco con las mujeres trabajando, al contrario todos mis compañeros me ayudaron un montón en ese momento, cuando Mario nació casi como se llama mi hijo y como home, a día de hoy me siguen ayudando mis compañeras, yo me tengo que ir a Mallorca Mañana, y como no tengo cómo recoger a mi suegra para que se quede con él, porque ya tiene 15 años, pero todavía es más peligroso que cuando se quedaba pequeño solo, pues me van a ayudar ella y, ya, pues yo te lo recojo tal. Pero la parte de las amigas, la parte de, ay, he visto a Mario y qué pena, se le ha olvidado el gorro para bañarse. Ya, eso sí que lo he sufrido, eso sí que lo he sufrido, de verdad, eso sí. Porque ahí sí te hacen... O la frase de, no, eh, pero, ¿cómo me dijeron una vez? Eh, ¿Pero no te vas a perder la, la infancia de tu hijo? Bueno, primero decidiré yo cuál es la infancia de mi hijo y qué me quiero y qué no me quiero perder. Lo que pasa es que tengo una suerte muy grande, que es que tengo una madre y una suegra que no me las merezco, que cuando el niño nace, a mí me, a mí me entra en una crisis esencial en la que yo digo, bueno, yo quiero dejar esto, yo me dedico solamente a mi hijo, es mi mejor proyecto, y las dos echaron a todo el mundo de la habitación y dijeron, mira, ven aquí bonita, queremos un niño hiperfeliz, y eso significa que su madre tiene que trabajar, porque su madre está feliz, el niño está feliz. Tú eres una persona muy activa y no queremos un bebé al cual no le dejes ni babear. Entonces tú no te preocupes que aquí estaremos las dos para ayudarte a sacarlo adelante. Entonces, esa ha sido quizá la única parte negativa que he tenido. Luego lo que ha sido toda mi trayectoria profesional no me la he encontrado. Y ya os digo que o sea, en un mundo muy masculino, como puede ser el mundo de la cocina... Pero no me he sentido nunca incómoda, he viajado mucho con cocinero, con mis compañeros, y me siento muy feliz. Y también quería comentar ya para finalizar, que en el grupo Dani García hay grandes mujeres. Lo que pasa que tenemos pues, un gran representante que se llama Dani García y que así siga por muchos años. O sea, tenemos una persona que está en cabeza, para eso su empresa, y es, es Dani, pero nuestra directora de Recursos Humanos es mujer, nuestra directora de Comunicación y Marketing es mujer, ...socia cofundadora es mujer... Y, de, ...y hoy lo he preguntado porque no lo sabía... ...y de los 16 metros que tenemos... ...14 son mujeres... ...es decir que hay mucha representación femenina... ...con eso lo que quiero decir es... ...nosotros no hemos buscado la cuota... ...en el grupo de la García no se busca la cuota... ...se busca la calidad o la cualidad... ...para defender un puesto de trabajo... ...eso sí, las mismas posibilidades... ...sin importarle que sea un hombre o que sea una mujer... Espero que no os haya decepcionado lo que es mi mundo de la, de la igualdad, pero yo lo siento así. Me siento muy afortunada y, y no sé si queréis que comente algo más o Gracias. si me queréis hacer alguna pregunta. Yo encantada. Gracias. Gracias, Me ha encantado. Eh, yo creo que...